Ganas de gritar que no lo aguanto Que no soporto las injusticias Que me da vergüenza lo que veo Que no lo soporto, que me trae llanto Pues sí, que tengo ganas de hablar De decir tantas cosas como siento De que los demás sepan qué tormento ...me causa esta inmensa soledad. Pues sí, tengo ganas de platicar, de gritar todo a los cuatro vientos, callarse ser cobarde y no lo soy, así que tengo ganas de gritarme al viento. Ganas de gritar que no lo aguanto, que no soporto las injusticias, que me da vergüenza lo que veo, que no lo soporto, que me trae llanto. La sociedad está perdiendo el rumbo, el sentido del honor y de la justicia, la violencia se instala y se apremia. Honradez y la verdad se juzga inmundicia Por eso lo juro, tengo ganas de gritar De hablar claramente con alguien inteligente Que sepa comprender que no es una mala broma Que se están destruyendo todas las buenas normas Ganas de gritar que no lo aguanto que no soporto la injusticia que me da vergüenza lo que veo que no lo soporto que me trae llanto